en Damasco, en Siria. Y antes del de último conflicto armado, era muy habitual por Damasco encontrarse mezcladas mezquitas de todos los tipos de, de Islam, desde el chiismo, el sunnismo, eh, al halagüismo, eh, junto con un montón de iglesias distintas, ortodoxas, griegas, maronitas, eh, romanas. Eh. Y antes del conflicto en Israel y Palestina también había sinagogas. Yo vivía con una cristiana que me decía que ella echaba de menos a los judíos antes de que se fueran a Israel, antes de que empezara el conflicto con Palestina, porque los judíos eran los mejores dentistas. Esta mujer no tenía ni un diente en la boca, ella cristiana. Y en el patio de su casa tenía la foto de, del Papa Francisco al lado de, eh, de un líder chií que había ganado la guerra recientemente contra, contra Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pluralidad... Siempre es una ventaja competitiva. Siempre lo es. Los organismos que son plurales sobreviven mejor, se adaptan mejor, son capaces de cambiar y de adaptarse mejor, mejor al medio. Por eso, nosotros hemos hecho las cosas muy mal. Muy mal. Hemos cometido muchos errores. Pero estoy muy orgullosa, de lo que más orgullosa estoy, es de que aquí sigan habiendo gentes que pertenecen a la corriente populistas, si quieres, erregonistas, para entendernos, y sigan estando en la organización y traigan sus debates aquí. Estoy muy orgullosa y agradezco profundamente que los compañeros de Sí Podemos hayan venido aquí a presentar su crítica y a decir que no creen en un sujeto propio andaluz. Eso es tener valentía, venir a un foro a defender sus posiciones políticas. Estoy muy orgullosa y estoy muy feliz de ver a los compañeros de Granada que han tenido por su lejanía, muchas veces nuestra lejanía con ellos, una trayectoria propia en Granada con Salvador Soler. Estoy muy orgullosa de que haya discursos que lleven eh, más arriba los debates y más profundos los debates como lo que ha hecho aquí esta mañana Lucha de Clases y estoy muy contenta también de que los pavistas sigan aquí y estoy contenta también de que los anticapitalistas sigamos aquí a pesar de que Giuseppe Cuaresima suba aquí a decir que hay que tenderle la mano al PSOE y yo diga que los anticapitalistas esto como los Lannister siempre pagan sus deudas pues los anticapitalistas nunca gobernamos con el PSOE es una cosa como que, que está en el ADN y defendemos nuestra posición y aceptamos estar equivocados con esa posición. Es un sujeto propio, muy breve, brevísimo. No se puede decir que uno no puede ser andalucista e internacionalista a la vez. Es que lo escuchamos mucho últimamente. Y eso es como decir que uno no puede ser feminista y humanista al mismo tiempo. Uno, evidentemente, puede ser las dos cosas. Para nosotros el andalucismo no es folclorismo. Es un método de análisis. Si nosotros no somos capaces de ver las cuestiones estructurales que tiene Andalucía, la posición en la que tiene, no vamos a poder cambiar esa realidad, incluso si gobernamos. En segundo lugar, necesitamos un sujeto. Decía más, la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Pues la emancipación de los andaluces será obra de los andaluces mismos. Y para eso hay que crear un sujeto. Y ahí enlazamos muy bien con la posición de los populistas, de nuestros compañeros, a pesar de que disfrutemos en las alianzas y en la relación con el PSOE. Ahí coincidimos con los feministas. El programa andalucista también es bueno para todo el mundo. 30 segundos, madre mía. La identidad andaluza tradicionalmente es una identidad emancipatoria y de izquierda, social. Está fuertemente vinculada a las cosas de comer, por tanto, también es una identidad escudo frente al españolismo reaccionario de Vox. Reivindicamos y reclamamos el derecho que nos asista a luchar por el futuro de nuestra silla Nos lo merecemos como cualquier pueblo. Y por eso decimos que tenemos que tener una organización que controle su, su censo. Y no la tenemos. Que pueda tener estructuras provinciales. Aquí han subido muchos compañeros a decir que las estructuras provinciales tienen que elegir, ser elegidas por la base. Y yo estoy de acuerdo. Pero es que no existen en los estatutos primarios provinciales. Es que debe haber consejos provinciales elegidos por las bases. Pero es que como en esta organización la misma estructura organizativa sirve para Andalucía que para La Rioja, pues esas estructuras provinciales nunca nadie pensó en ellas. Tenemos que crearlas. Eh, grupo propio, como la habitación propia de Virginia Woolf. Claro que necesitamos... ...un grupo propio, federado, confederado, como queramos... ...no queremos tener una estrategia solamente de despeña perros para abajo... ...federado y confederado, evidentemente, de forma leal... ...con Podemos y unidas Podemos. Sobre las alianzas, riego tele, en telegrama... ...sobre gobernar con el PSOE... ...alguien lo tiene que decir, ¿no? ...no vamos a estar todo el mundo celebrando... ...yo me alegro por la celebración de los compañeros y compañeras... ...me encantaría compartirla... ...pero qué problemas trae esto... El, el, ...los problemas que trae esto son... ...uno, que sitúa al PSOE en el bloque del cambio... Y eh, el riesgo de trasladar a la sociedad el hecho de que eh, todo lo que se puede hacer es lo que vamos a hacer con el suelo. Eso es arriesgado. Por otro lado, gobernar de casta. Lo sabemos porque gobernamos en Cádiz. Pero en Cádiz al menos elegimos nuestras propias contradicciones. No tenemos que asumir las contradicciones de un partido que es el pilar del régimen. Uno de los pilares, pero el más importante pilar del régimen es el Partido Socialista Obrero Español. Se ha dicho que este gobierno va a ser el más progresista desde la Segunda República. Pero yo me acuerdo que en el 82 se decía que se iba a nacionalizar la banca y se privatizó la rentaria. Se decía que iba a haber empresas públicas y se privatizaron las empresas energéticas. Se decía. Eh, había un discurso mucho más de izquierda que el que acabamos de firmar nosotros con el PSOE, sin embargo, hicieron absolutamente todo lo contrario: que íbamos a salir de la OTAN y entramos, pero ¿de qué manera? Por tanto, la desconfianza con el PSOE creo que tiene que venir en nuestro ADN a poco que conozcamos un poco la historia de este país. Por otro lado, gobernar crea vínculos de adhesión y lealtad con los socios. Es inevitable. Y más cuando la derecha va a estar tan ultramontana. Vamos a generarnos vínculos con gente que no son de los nuestros. Vamos a gobernar con los gatos, ¿recordáis? Los gatos y los ratones. Pues eso va a hacer que sentamos adhesión y vínculos con esos gatos. Eh, el PSOE solo vira y solo acepta y solo renuncia a lo que suele hacer habitualmente cuando hay movilización en la calle y cuando hay un competidor fuerte en su espacio político, como es el nacimiento de Podemos. Eso ha hecho virar al PSOE. Eso es lo que hace que Pedro Sánchez sea hoy por hoy secretario general del PSOE. El hecho de que Podemos haya estado ahí como fuerte competidor por su izquierda. Por eso corremos el riesgo de abandonar ese espacio. No podemos decir en Euskadi que no hay que ir a la huelga general, porque eso es una huelga general contra el Gobierno y nosotros somos parte del Gobierno. Porque el PSOE no va a cumplir nuestras expectativas a nivel laboral. Eso lo digo ya y estoy convencida de ello. Entonces, claro que hay que construir movilización social, incluso para que este gobierno cumpla los escasos compromisos que ha firmado. Y ya por último, una frase que no es mía, que es de Sabino Cuadra. que a mí me encanta cómo habla. Y es que bueno, pues hay que tragarse sapo en política, claro que sí, incluso en sindicalismo, en movimientos sociales, hay que tragarse sapo. Pero por favor... Que no nos gusten los sapos, que no digamos que los sapos están buenos. Muchas gracias.